Este video cuenta con el patrocinio de Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brilla. Esta vez con uno de sus productos, alcohol antiséptico, en sus diferentes presentaciones a nivel hogar. O también, lo podemos ver, a nivel institucional. Y si quieren saber más, pueden contactarlos al teléfono que aparece en la imagen. Y de igual manera lo pueden ver en su página web. Ahora concentrémonos en el tema de cicloalcanos. Los cicloalcanos son hidrocarburos formados por un anillo de tres o más átomos de carbono. También reciben el nombre de compuestos alicíclicos por presentar propiedades semejantes a los compuestos alifáticos. Entonces, miremos la fórmula que lo rige. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C que significa carbono, número de carbonos, N, hidrógenos, 2N. Veamos algunas aplicaciones. Lo podemos ver en la gasolina, en el ciclohexano. El ciclohexano se encuentra muy presente en, esta, en este compuesto. También lo podemos ver para tratamientos médicos, como está en el caso del ciclopropano. Y por qué no, en algunos alimentos que tienen esteroides, pero esteroides naturales, como son el ciclopentano. ¿Cómo se nombra? Se nombran adicionando el prefijo ciclo al nombre que sea patrón en el alcalo correspondiente y se numeran en orden de los sustituyentes que tengan. Pues por ejemplo, aquí recordemos que tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y tenemos el ciclo cerrado, es un ciclo completo. Entonces, como son 4, viene del nombre butano. Entonces se pone el nombre ciclo butano. En este caso no hay sustituyentes, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Ahora, veamos algunos ejemplos de aplicación. Número 1. Nombrar los siguientes cicloalcanos a partir de los siguientes compuestos. Tenemos acá, este cicloalcano, podemos ver que tenemos un anillo cerrado, y podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6, el nombre es hexano. Pero miremos los sustituyentes, pongámosle a este número 1, donde estar, 2, 3, 4, entonces, quiere decir... Que en el 1 y el 4 tenemos el grupo metil, pero que se repite. Entonces sería 1,4-dimetil, ya que tenemos dos metiles. Y como tenemos 6 en la parte del hexano, sería un ciclohexano. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos aquí en este caso 1, 2, 3, 4, 5... Y tenemos dos sustituyentes. Entonces ponemos acá 1, 2, 3. Nombraríamos de la siguiente forma. Este es el grupo propil. Mírenlo, tienen 3 carbonos, es una canal lineal. Y acá tenemos el grupo metil, que está en el número 3. Y como son 5, que 5, 3, 4, 5, sería un ciclo pentano. De esta manera se nombraría. Este ciclo Veamos un siguiente. Aquí aparece un halógeno, en este caso sería el bromo, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. Sería 1 bromo, 3 metil, 4. Este sustituyente se conoce como el terbutil. 5, 6, 7. Sería el ciclo, una corrección acá. No sería tano sino heptano, ya que son 7. ¿sí? Corrijamos por favor acá este nombre, sería ciclo -heptano. Ahora, tenemos este siguiente. Numeramos, pero acá hay un caso particular. Podemos nombrar este ciclo alcano como un sustituyente de esta cadena. Vamos a utilizar como que esta cadena, es una cadena lineal, y que de aquí se desprende, este cicloalcán, vamos a poner 1, 2, 3 y en el número 3 miren que aparece el pentil, pentano, el ciclopentano, entonces como lo vamos a nombrar como sustituyente lo vamos a llamar ciclopentil, 3 ciclopentil y esta cadena es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, esto sería un pentano, entonces sería 3 ciclopentil, pentano, ya que el sustituyente lo estamos nombrando a partir de la cadena del alcán Veamos ahora otro ejemplo. Dos. Desarrolle la estructura de a partir de los siguientes nombres. 2 metil 4 etil ciclobutano Muy importante. Cuando nos den los nombres y queremos crear las estructuras, importante formar el ciclo. Primeramente, entonces ponemos acá... El ciclo butano ya sabemos que son 4. 1, 2, 3, 4. Son 4 lados. Y está cerrado. Entonces vamos a numerar. Numeramos 1, 2, 3, 4. En el número 2 vamos a poner el metil. Entonces ponemos 2 metil. Y en el número 4 vamos a poner el etil. Entonces tenemos acá 2 metil, 4 etil. Y como es un ciclo, ese sería el ciclo butano. De esta manera. ...se crearía la estructura de este ciclo alcalde. Veamos un último ejemplo. 2-clorociclopropil-ciclopentano. Entonces lo mismo. Como es un ciclo, hacemos una cadena. En este caso sería de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y debe estar cerrado. Numeramos. 1, 2, 3, 4, 5. Es indiferente. Ustedes pueden organizar el orden que quieran para los números? Importante sí es poner los sustituyentes en la posición indicada. Entonces miremos cloro. Estaría en la posición 2. Y el propil quedaría en la posición número 5. Entonces acá estaría el 2-cloro. Y acá el ciclo... El, perdón, el propil. Y esto es un ciclopentán. Entonces tenemos 2-cloro-5-propil-ciclopentán. De esta manera se nombraría, se organizaría la estructura para este ciclo alcano. No olviden que este video fue patrocinado por Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brilla. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.